Bueno, eh, señores, y la noticia que ha conmovido al país, tratándose de una figura y un político muy conocido, eh, Reinaldo Párez Pérez, que gravitó durante muchos años este, en la política criolla, era una persona de... De, de Muy polémico, Reinado, mírenlo aquí, el velatorio va a ser mañana. Eh, ahí lo vi que estaba la última foto en Jarabacoa, en el salto de Jimenoa, que es bastante bonito y, y, y acogedor, con una gorra de escogido, porque esa familia entera es escogidita. Y ahí resalta su simpatía por el equipo del escogido. Dice el hermano que fue ministro de Defensa y secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Cifrido Pared Pérez, que habló con él ayer y no le notó ningún tipo de, qué sé yo, de, de, de, de baja en la autoestima ni, ni, ni de preocupación. Reinaldo se le había detectado un cáncer del esófago hace dos años, que hizo que él se retirara de la política. En cierto modo, porque él seguía siendo un miembro del Comité Central del PLD, pero eh, con esa enfermedad que dice hoy, antes de venir, eh, ahí unos minutitos antes de este programa, de iniciar, estaba viendo al comunicador José La Luz y es diputado, hablando de Reinaldo, que él dice que no necesariamente informaciones dice él, eso puede ser una especulación no necesariamente eh, porque cuando suceden estos hechos de una vez la gente comienza a especular que fue por esto, que fue aquello y a buscar cosas dice él que no necesariamente él decidió quitarse la vida por los problemas de salud dice, dice José Laluz yo realmente no sé porque hay que verse y José Lalú le dice, ¿por qué tomaste esta decisión? ¿Por qué? Bueno, me dice alguien que Reinaldo que tragaba, sentía un dolor insoportable, porque el cáncer era de ahí a, a abajo. Entonces, hay que verse en eso, señores, porque es muy cómodo uno que está en salud, tranquilo, pero hay que verse una persona que tenga que sufrir dolores terribles, y eso lo, lo conlleva a deprimirse, eh, eh, eh, conlleva que la persona, y va un tipo que era alegre, porque Reynado era alegre. Yo conocí a Reynado porque con un amigo que ya he mencionado en varias ocasiones, que fue asistente, persona de extrema confianza de, del padre del actual presidente de la República, el doctor Julio Pérez yo lo acompañaba, muchas veces lo acompañé, a la Junta Central Electoral, cuando Reinaldo era delegado del PLD en la Junta. Y me consta que Reinaldo, a mi amigo, que también murió, Reinaldo lo, lo, lo estimaba, hasta tal punto que Reinaldo lo nombró a él en un cargo importante en el Senado, al amigo mío. Cuando el amigo mío iba a defender causa para Nagua, me invitaba a que lo acompañara y lo llegué a acompañar en varias ocasiones. Estaba llevando un caso en agua y entonces en una ocasión eh, mi amigo estaba hasta sin comer. Y recuerdo yo que lo llevé a comer al negocio que tenía mi amigo Lin NG, el hijo de Siquiola, el actual alcalde, allá en la, al lado del Banco Popular. Valga el anuncio gratuito. Ahí hubo un restaurante. Y lo llevé ahí a comer, que la comida era muy buena. Bueno, el otro día hablaba con Lin sobre ese restaurante, que fue muy bueno, por cierto. Muy bueno, incluso en ese restaurante llegué yo a ver cuando Amilca Romero aspiró por primera vez a la senaduría. Eh, siendo contrario, porque Lin es hijo de que ha sido peredeísta y perremeísta. Y, y entonces Amilca y la esposa iban ahí a comer. Yo lo llegué a ver en varias ocasiones. Y bueno, entonces mi amigo me conta que Reynaldo lo distinguía y Reynaldo se veía una persona, aún siendo porque a él le decían doctor Pechito. Uh -huh. El doctor Pechito. Yo lo dije aquí en, en una rueda de prensa cuando aspiraba a la presidencia. Yo le dije, a ti te decían doctor Pechito allá en la... Sí. Pero, eh, eh, bueno, era una persona que qué sé yo, se dirá muchas cosas, pero este no es el momento, porque es una persona que está muerta ya, para... me dicen que en las redes han dicho muchas cosas, pero los muertos se respetan también, los muertos cuando no han tenido caso de crímenes, debo decir, porque el otro día, Macorís Pérez Martínez murió, y yo tuve que decir los crímenes que ese señor cometió, crímenes, crímenes, con su propia mano, y otros actos eh, eh, terrible que a veces uno no se puede sustraer a eso. Pero que yo conozca, Reinaldo no cometió ningún crimen, pudo haber cometido algunos errores y algunas cosas, pero no cometió ningún crimen. Y, y bueno, eh, eh, eh, son, son cosas que, que uno este, analiza y el tiempo juzgará, la historia juzgará. Bueno,. Eh.